Nosotros somos Calacas Jazz Band y esto se llama I Can Give You Anything But Love. Todo lo que puedo es darte amor Siempre es lo único que tengo yo oh, Créeme, piensa en que ya vendrá felicidad también llegará, todo aquello que has deseado, todo lo que quiero es verte bien, siempre. Ver las joyas no te puedo dar, créeme, hasta que la suerte venga. But a birthday, don't skip day, oh, day, saute, oh, day, day, oh, day, day, day, oh, day, oh, day, day, day, oh,